Symphony, en este rato estoy realizando tres proyectos internos, uno sencillito, uno bastante elaborado, grande, pesado, una, red, un, una apuesta grande de una, empresa, eh, de una empresa, de una agencia de publicidad que está haciendo desarrollo, y pues entonces eh, tiene, tiene salida ahorita, ¿no? tiene bastante, bastante mercado por el momento, y creo que, que pues, con una gran proyección Symphony. Esta es la parte que, que vincula un poco con Symfony con Drupal. Estos son los componentes que Drupal los cogió de, de Symfony y los está integrando. ¿sí? Los está utilizando. De los más, de pronto, los llamativos es Cloudsloader, que lo que hace es que carga las clases previamente. Al momento el autoload carga todos los registros en la consola sí en la consola en Symphony cuando estamos trabajando es a tipear y bin console y pues ahí tienes un poco de, de opciones para crear formularios para crear como decía para exportar si hay una base de datos eh, ya que esté, ya está en funcionamiento eh, que ya está ya en funcionamiento se la puede exportar de dos maneras a XML a INL por ejemplo y esto, esta parte, por ejemplo, lo de la consola es muy fuerte, muy potente. Eh, recién hice una migración, una, pues una migración bastante rara, compleja: es de ASP SQL Server a MySQL con sí Entonces, la base de datos tocaba migrar de SQL. Hay una, yo hice un post de eso en no, en un foro y en esta lo puse ahí también porque es de consumo, ¿no? Pues la idea es que, que hagamos comunidad como ustedes lo hacen, la idea es pues ir compartiendo esta información y es un proceso medio especial, pero finalmente se logra y luego pues se levantó en MySQL y con esta, con la consola y con los comandos, una línea de comando pues ya se crea todas las de, eh, la migración de todas las entidades, en este caso yo utilicé YML. Y pues de ahí, perdón, eh, todo, así, toda la, todo el ORM y de ahí todas las entidades con dos comandos. O sea, claro que el trabajo previo pudo haber sido eh, empezado, pero luego en cambio es bastante rápido. Eh, eh, el manejo de kernel, de pronto hay más, ¿no? pero ah, la inyección de dependencia. Que pues ahora esto es copiar, eh, de hecho. No sé si ustedes se han percatado, pero PHP como que siempre ha ido en el, atrás de Java. Es decir, no atrás en lenguaje, sino eh, buscando acercarse, es decir, eh, copiando y mejorando la, las, las mejores prácticas de producto de Java. Entonces, pero la inyección de dependencia en Java ya la tenían hace tiempo. Y acá el, ya la, la estamos implementando incluso en los frameworks. Y pues ya en este caso están hace meses, como, como es el caso de Lupa, que es algo importante. Eh, para pruebas unitarias, pues, pues que no sé el, ¿qué más? el routing, el routing que están manejando están haciéndolo con YML, ¿sí? el, el routing, no sé si es que por ustedes familiar esto del YML, eh, ¿no? bueno, eh, luego le chequeamos un, un poco ahí, es bastante fácil finalmente es dar rutas eh, y solo hacer la cadena eh, del bundle que se llama, la, el controlador y, y va directamente a la vista, son tres pasos, puede ser al principio sonar un poco eh, raro pero finalmente uno se va ambientando y es bastante rápido el, el desarrollo eh, bueno la parte de traducción también, eh, ya que el, el componente que le estaba repitiendo bastantes veces de llano la verdad es bastante útil en la parte de Symfony uno puede escoger Finalmente por qué línea Te quieres ir, o sea, por ejemplo Las buenas prácticas de un libro que salió de Symfony No hace mucho, te dicen con anotaciones ¿sí? Que manejes Con anotaciones las, las, las, las, las rutas Pero te dan la opción de hacerlo con GML. entonces un poco también como Desarrollador, cómo te sientas más cómodo ¿sí? Eso ya se pone un poco Un poco ya escogería la voluntad de cada uno Esto encontré en la, en la página de, de Drupal, la página de descarga de Drupal. Y una cosa que quería recalcar y hacer énfasis es esto, por ejemplo, el uso de Composer. No sé si es que es para ustedes familiar, pero todo el mundo ahorita está utilizando Composer, ¿no es cierto? Entonces ya lo implementa, ya todo el actualizar ya no va a ser el complejo, sino pues el comando Composer update y se fue. Esta librería Google, eh, justo para el manejo de REST, justamente... Eh, en, en Symfony hay un bundle específico de Google que finalmente lo que hace es que... Instalar un bundle es como instalar un plugin por hacer alguna similitud eh, no, es tan, no, es tan, a ver, no es tan fácil como, como darle a activar y alguna cosa así pero, pero por ahí va. ¿sí? En todo caso eh, facilita la, esta librería que... Bueno, que se la puede utilizar con PHP nativo también, pero ya dentro de Symfony, pues eh, son las instancias de la clase, se llama, el, ¿cómo se llama? La, cadena, la, la web service y pues, finalmente se lo hace. Eh, de, hecho, de hecho, de esta va a haber una, estamos haciendo un desarrollo, que va a haber una, van a sacar una promoción aquí, se mete Netflix y, y se va a hacer esto. O sea, el toque que se va a consumir va a ser a partir de esto. O sea, Symfony Google eh, se va a hacer de esa manera. Eh, se consume web service de, de CNT, se genera token, eh, ahí se hace otra vez en cambio el, el, ¿cómo se llama? el consumo del web service de, de, de Netflix en este caso y se genera ahí, ahí, ahí la campaña. Más después van a escuchar por ahí, tal vez. Eh, en este caso, bueno, hace referencia a Symfony 2. Ahora estamos en Symfony 3, pero entre Symfony 2 y Symfony 3 no hay mucha diferencia. La versión de larga duración, por decir, de mantenimiento, de la LTS, eh, es la, la versión 2.8 de Symfony eh, Yo prefiero estar con la versión la, la actual, la 3.3.10 la 3, 3, yes. o sea, El proyecto ahora que hubo alguna creación rápida de un proyecto lo descargué y pues eh, no hay mayor variante la verdad Pero sí va a haber un cambio mayor de producto en Symfony eh, si Está tomando como referencia esto, ya lo estaba pensando. Va a salir en noviembre la nueva versión, la 4 de Symfony LTS. Va a ser. Y esa sí tiene cambios eh, bastante grandes. De hecho, se deja de lado ya esto de los bounders. Se van a poder utilizar, pero dentro de la carpeta vendors hay unas conexiones que hay que hacer, pero esa es la variante. Eh, otra de las cosas que por lo que me llamó la atención esto es lo que está utilizando Es decir, de hecho, bueno, como ya estamos recalcando, Symfony utiliza cierto El HP Unit que estábamos hablando en la librería Esto que es Twig ¿sí? Finalmente, todas las, todos los templates que están ahí en, ahorita en, O que se utiliza en, o sea, en Symfony, lo haces con Twig Entonces ahora pues que esté aquí ya de cajón una alegría la verdad porque si sí facilita full o sea, validaciones y interacciones y todo el asunto y bueno y jQuery que ya que todos que algún rato lo hemos manejado lo que fue. ¿Qué se necesita para instalar un proyecto de Symfony para iniciar un ambiente de trabajo adecuado para el Symfony debe instalar los siguientes componentes del servicio, el servidor web que eso es clásico en los ambientes ram OneMap, el que ustedes quieran donde se sientan mejor esto sí, sí conocen, ¿cierto? Sí. Uh, Linux, Windows o Mac Pero la misma historia Apache, MySQL, PHP Ahora mucha gente utiliza engines También como servidor web eh, La verdad es una buena Yo, yo creo que es Más diría por el lado de, de o sea, Si quiero mejorar El rendimiento por A o B circunstancia eh, Pues hacer el testeo en, en, en el servidor, servidor en mi proveedor O, en, o el... si es que yo estoy a cargo de ese servidor Pues las pruebas adecuadas, pero Apache va muy bien. ¿Sí? Tal vez ya a gran escala se puede sentir ese, esa diferencia o esa mejora entre los servidores web. Composer, que es el, el aliado ahorita de todos, que, que finalmente uno hace la... En este caso, bueno, también hago referencia a Git. Esto más es por, por mi gusto, ¿no? ¿Sí? Finalmente yo lo que estoy acostumbrado ahorita es utilizo Gitflow o Git directo. Tengo mis proyectos de Github, los que puedo poner públicos. Tengo ahí algunos que de pronto les puede servir de referencia, que más adelante podemos ver. Hay unos proyectos, uno de de placa, que utiliza un servicio por ahí, otro de conferencia, y otro que hace consumo de la librería REST, que les estaba haciendo en su momento. Pero bueno, entonces la idea siempre es que la, la, primera, la primera subida, la primera bajada, o subida, perdón, la primera, la primera instalación y luego la primera subida sea poco o mucho lo que haya hecho de código, lo subo ya pues a GitHub o a Bitbucket, según cómo lo quiero manejar, si privado o público, en mi caso, y pues ya me muevo <ríe> tranquilamente. Y pues de ahí hacia el Composer, pues, Composer Update, Composer Install, y pues ya tengo mi proyecto. Ya tengo mi proyecto para, para manejar. De hecho, eh, pues, si bien eh, como persona natural o como empresa eh, tengo unos proyectos, Estoy ahorita, en, de alguna forma, una relación de dependencia. He hecho cargo de, del sitio web de este de CNT Y toca, a veces, a veces, ¿no? Puedo hacer algún freelance de, o algún cambio rápido. Entonces, puedo tener mi ambiente de trabajo en qué? Rápido, o sea, no, no sé cuál será. Por decir que estuviera algo lento 10 minutos, no sé, 5. Es rápido, finalmente, ya lo, lo como levanta. Y la ventaja de Symfony en cambio es que cuando uno cuando uno ya tiene esta esta estructura, levantar la base de datos también se vuelve fácil, porque está, está en el código mismo, o pues sea está en las entidades, y finalmente con un eh, update con un comando doctrine eh, update force y ya se levanta la base de datos. Entonces es, es cómodo. Y como esto ya sería suficiente para instalar un proyecto Symphony Symfony, eh, base colocando esta línea, la Composer, Keyboard X, y el nombre del proyecto. Esta es una instalación como quien dice la, la de siempre, la, bueno, no de siempre, tal vez la de los últimos dos años ya como estándar. Hay una instalación más sencilla incluso que hay un desarrollador español, Javier Egil, e e que es de parte de la compañía de Sensio Labs la que maneja está detrás de la, ¿cómo se llama? del framework de Symfony que pues la instalación rapidita, ¿no? dos comandos Symfony tal cosa, tal cosa, pero de pronto creí conveniente hacer referencia a esto porque finalmente es más estándar, ¿no? pues puede ser más, más, más comprensible. Ahora si se quisiera manejar otra versión, simplemente aquí en el espacio se pone 2.8, o 2.5, la que ustedes quieran. Pero, como recomendación, por ahora, no lo adecuado sería empezar desde 1 a 8, si es que fuera el caso de algún proyecto. Ahora, como digo, de pronto mi recomendación, en cambio, personal es ir por la versión superior, por la 3. Por la ah, el proyecto Base en Symphony, eh, bueno, aquí está la carpeta, me he comido, pero la carpeta, la principal, como que dice. Y estos son los componentes que tienes: estos son los componentes que tienes las carpetas que viene por defecto en un proyecto Symphony. Entonces bueno, el bin aquí está la consola, en el app eh, está la carpeta config, que aquí son los parámetros de pues para la configuración. El de parámetros de aquí tú puedes poner la cadena de conexión o si vas a hacer alguna conexión con algún mailer, en este caso Suite Mailer es el que va por defecto, el que más se trabaja y finalmente la conexión se puede trabajar con Gmail también y es sencillo. O sea, el del correo donde se vuelve complejo donde yo he tenido problemas ahorita por ejemplo es con GoDaddy porque no sé por qué pero tiene bloqueada eso yo trabajo con un servidor propio o sea yo tengo una llama un cloud pero de Don web que es una argentina pero me he ido re bien con ellos desde siempre y, y todos los proyectos y toda la cosa funciona perfecto pero con GoDaddy aquí estoy en la lucha de que me den eh, la apertura para hacer con su email. He visto un poco de poros y cosas. Hay apertura, pero bueno, hay que dar seguimiento también al asunto, ¿no? Nada más. El routing, este es el archivo principal. Eh, y ahí es cada uno como se acomode. Pero este, casi todo el mundo, lo que hace en este archivo define cómo va a manejar las rutas. Si por anotaciones o por YML. Aquí tú le indicas y aquí tú indicas, por ejemplo, vas a trabajar con con tres o cuatro componentes, bundles. entonces tú les dices que aquí que vas a trabajar con, con las rutas por eh, YML a, a cada uno de esos bundles, no, no, no especifica las anotaciones. De pronto, más adelante que veamos un poquito de código, ahí les, les muestro algo. El kernel, el app kernel, ese es un archivo en cambio de configuración. Cada vez que se instala un bundle nuevo, aquí hay que registrarlo eso es de ley. esa es una de las características que tiene que tomar en cuenta el app bundle que es el bundle que viene por defecto ¿Sí? ese es el bundle que viene cuando uno descarga simone te viene este, este bundle el bundle es como que el, el lugar donde están reunidas todos los componentes que vas a utilizar entonces aquí por ejemplo está el controlador pero aquí también puede estar un form también puede estar servicio, no sé, las carpetas que vas a utilizar y con las cosas que vayas a utilizar. Esta es la carpeta de servicios. Eh, no sé si es para ustedes familiar con eso. Payphone. Payphone tiene una, tiene una API de, de PHP. Pero te da el PHP. Yo me acuerdo les consulté y le digo, necesito hacer esta, esta transaccionalidad. No sé. y entonces me botaron ahí un PHP chingo cualquiera. Pero entonces... <risa> lo que haces es transformarle y meterle en aquí, y no es complejo. Finalmente es una, le haces una clase, y comienzas a distanciar, y desde aquí comienzas a trabajar pero como servicio. Entonces, ya al haber hecho una vez, esto ya puedes replicarlo en otros proyectos, y más que eso ya se puede replicar dentro del proyecto fácilmente, porque ya como un servicio le da más donde tú, donde tú quieras. Pero aquí es donde se, se define eso. ¿verdad? Esta carpeta es la que sabe dar más dolores de cabeza cuando uno inicia en, en, en Symfony. Y es la caché. No, no me pregunten por qué, pero la caché, es, es, es la gente de Symfony, siempre tienes que, que limpiar caché, limpiar caché, limpiar caché. O sea, es un relajo. Pero bueno, si uno trabaja con la parte de desarrollo que es la appd.php, bueno, ya le ahí la... Esa no, esa no guarda en caché, sino que se refresca con cada cambio, entonces ahí no hay problema. Esto tiene generalmente el, lo que uno ve siempre: las preguntas, y ya sabes que de pronto está empezando. Y, y en es porque no me, no me funciona mi sitio, no sé qué, es por esto, o sea por la caché, porque se queda guardado el, el registro de, de lo que hayas realizado. Eh, Soporta también caché, yo. Bueno, no me acuerdo, pero me es el que, que soporta así. los logs. Los logs de, de registro, esa, esa carpeta en cambio es mágica porque finalmente es la que ayuda a resolver los problemas. No tanto en la parte de cuando uno está desarrollando, hay como unos dos ambientes de... No hay como dos, son dos ambientes de trabajo, uno es de desarrollo y los errores tal vez no son tan descriptivos, pero, pero ya tienes algo, ya por dónde comenzar. Yo, yo prefiero eso, lo que en algún momento si una encuesta de Symfony que des esto recomendaciones. ¿no? Digo, para mí es más fácil o a mí se me hace más rápido encontrar un error de PHP puro porque por último te dice lo que sea y la línea. Y ya por ahí tienes idea que en cambio este es un panel súper chévere. Y aquí te dice, eh, bueno, un poco una banda de cosas y todo acá, pero no te dice mucho. Y esa es una de las mejoras que, que están proponiendo en la versión 4. Eso es bueno. Esperemos que, que sea sí, así como, como lo está pintando. Eh. Les recomiendo visiten la eh, bueno, típica symphony.com el blog y symphony.es que es la que, que mantiene... O sea, lo interesante de esto, como está este español súper metido en esta parte de symphony entonces cada vez que lanzan el post en, en inglés, enseguida lo lanzan en español. Entonces, lo de inglés no pasa nada. Pero igual, si tienes español, mucho mejor, ¿cierto? Y si es al mismo tiempo, Rara vez pasé <risa> aprovechar aprovechar. Bueno, y eso, eso, eso en esa carpeta como que es lo, lo máximo. Y también la, bueno, en los servidores y en producción, que tienen que tener permisos, siempre tienen permisos de escritura, porque ese es otro, otro gran problema, que a veces no se tienen esos permisos, o no se configura, entonces como no puede escribir en la carpeta ahí, nunca se va a presentar nada en pantalla. Y eso es complejo encontrar ese error, porque lo único que sale es la pantalla en blanco. O sea, complejo... <risa> o sea complejo si no sabes porque está todo bien la típica, mami. a mí me funciona y mi, y mi máquina está perfecta es lo que me pasó ahora yo estaba una persona de Cuba que me, que me decía Juan yo ya quiero revisar los cambios que, que y sí, ya está Entonces, igual, si no, ya mi máquina está perfecta y me dice pero prueba y yo ahí me, me meto a ver y ya estaba un error de, de un bundle que se llama FOS USER BUNDLE que te da... Había que, hacer un, Había que ejecutar un comando más. Pero... <risa> ¿Qué pasa? Pero bueno. Entonces... Eh, carpetas eh, también que, que vale la pena eh, mencionar. La de composer. Que bueno. Finalmente aquí es lo que está. Todo lo, lo que utilizamos. Uh, este archivito que bueno... Ya saben que es lo de Git. Y aquí se puede poner o quitar. lo que no queremos que suba. El, pues, al servidor Git. Um, los vendors esta carpeta web Lo que intenta hacer La carpeta web es la que, la que Finalmente es la pública Y la, a la, al, al archivo al que, uno, al que uno llega Es a este, al app.php Ya por fin en la versión 4 Ya nos prometen que van a poner Index.php Porque es más Más, más rápido Uno lo entiende entonces, pues bueno, pero ahorita estamos con app.php y la que es de desarrollo es la appd. Sí, Entonces, cuando queremos desarrollar interno, esto es la que tenemos que hacer, o uso, más bien dicho. Eh, bueno, Fabricón, esas cosas, ya, ya vimos, pero las dos como que son las importantes. Ah, y una cosa, el, esta carpeta bundle, dentro de esta carpeta lo que se acostumbra hay un comando que se llama hacer install. La idea es que todas las imágenes, Um, archivos css archivos de javascript y todo el asunto estén dentro de esta carpeta ¿Sí? esa es la idea para manejar de una forma ordenada por decirlo de una forma y, y pues que de, de hecho aquí lo que yo lo que se suele realizar es que dentro de esta carpeta bandas se ponga de acuerdo al bundle o de acuerdo a lo que se está utilizando todas las la, como indico, todos los archivos estos extras, ¿no? de JavaScript o CSS o los que Esta es la carpeta la, la principal de, de Symfony. Aquí es donde está todo el, todo el desarrollo fuerte. Igual bueno, en la versión 4, dicen que o lo que prometen es que va a bajar muchísimo el tamaño, de hecho, del, del archivo base, Porque hay muchas cosas de estas que no se utilizan. Entonces lo que van a hacer es bajo demanda, es decir, tú quieres algo de, qué sé yo, de, para consumir web server, algo de rest, ya, instalas. Necesitas algo para el consumo de, qué sé yo, manejo de usuarios, instalas y así. Un poco como a, a demanda. Me parece interesante la idea. Entonces todas estas carpetas son los, los, los proyectos que están utilizando Symfony, por eso vemos Twig. Y dentro de Symfony hay los propios ya de Symfony, los que utiliza el framework como tal. Este sería el core de Symfony, ¿ya? y el resto son los proyectos que, que pues vienen de la mano. Este es uno de los más importantes, de pronto, se puede hacer, que se que es toda la parte de, de base de datos, como les indicaba. De pronto, no sé, si ustedes es familiar o han escuchado del árabe de pronto, ¿Eh? Laravel es otro framework que es, nace, a de, nace a partir de Symfony, pero ellos, en cambio, por ejemplo, ellos no les, eh, les gustó Doctrine y cogen un active, un active eh, diferente que se llama Eloquent. Aquí yo lo que me detuve, o sea, de pronto el core, como digo, el core anterior para mí no era familiar, entonces yo buscaba dónde está <ríe> toda la parte que, que es de Symfony y está acá en la carpeta Vendo, o sea, lo, lo van ubicando de esa forma. Y vemos las coincidencias ¿no? ya de Twig, Symfony y vemos otras más. Aquí está la, la carpeta, pues la que esté en cambio en Symfony es bajo demanda, tú lo instalas y un bundle. Es, aquí en cambio ya lo ponen como por defecto. Y, y creo que esa es una, una ventaja finalmente que lo, que lo puedes manejar ya nativamente. Sería en el, en el propio SMS. Ah, lo ten igual, es una buena noticia. Y con entre los que. Que son de pronto los principales o son los pues de uso más frecuente. De Symfony, pues ya propiamente los que hablamos, eh, no sé si se acuerdan el listado anterior, que eran como 16 o algo, pero ahí están eh, detallados todo lo, lo que se utiliza y efectivamente, o sea, no, no deja nada, na, nada que, que no sea verdad, sino que finalmente sí se está utilizando y está funcionando rápido y está haciendo lo que debe hacer. Luego de esa pequeña comparación y de archivos y todo, yo le, le di este enfoque de poner un poco, ¿no? De cuáles son las acciones para levantar un proyecto Simphone. Y de pronto esto es un, una parte de, de, de, mi, de, de mi forma de, de trabajar. trabajado este último tiempo. Primero, crear un bundle o trabajar en el bundle de defecto. yo sé hacer dos cosas. Yo entro en el proyecto y ya acostumbrado a hacer el app bundle, ese es el, el en ese Ahí nos matamos. Y el otro bundle que creo es el backend bundle, le pongo siempre su nombre. Y ahí es donde trabajo todo lo que es base de datos, o todo lo que fuera a trabajar en ese sentido. Eh, como digo, pero no puede trabajar. Le, había, cuando recién salió esto de los bundles, al inicio de Symphony 2, todo el mundo por funcionalidad le ponía bundle, usuarios, bundle de usuarios, bundle de tienda, bundle de carros, bundle de todo, le hacían bundle. Luego salieron, poco a poco van saliendo, de alguna forma guía que vienen a hacer donde te indica eh, cómo es lo de mejores prácticas para que un poco eso luego crear un layout, layout inicial y crear las vistas Twig ¿sí? entonces la idea es crear ya por lo menos tener un layout para iniciar y para un poco que también no solo sea la funcionalidad ahí eh, seca y sin, sin mayor, mayor gusto a la vista sino que pues ya tengo un poco de de, de vistosidad y bueno luego esto sí seguro que se va a ir puliendo el tiempo pero se puede iniciar ¿no? ahora rápido ¿no? que se yo era de esos componentes que nos ayudan bastante ahora para soltar soluciones y todo tipo de cosas eh, crear un controlador donde se coloca la funcionalidad del app eh, hay un controlador igual base que es el default default controller se puede utilizar, pero bueno, finalmente, por ejemplo, en mi caso, yo lo hago por eh, siempre un controlador a una entidad. Es decir, si tengo una entidad, de torneos, tengo una, un controlador, de torneos. Si tengo un tipo de torneos eh, que se llama en, en controlador, igual un no tipo torneo de torneos en entidad. Nada diferente. Trabajar con base de datos utilizando Doctrine, eso sí, no, no cambia. Bueno, también viene en nativo y todas las otras. diría de ganar, luchar contra corriente de hacerlo al revés. Y trabajar con esta librería de Google si se necesita consumir servicios web. Bueno, yo tuve una experiencia fabulosa con esto. Entonces estoy, la verdad, muy contento porque eh, está muy de moda esto de los servicios web y web. O sea, y todo el mundo quiere hacer web. Ya como, ya antes, todo el mundo me acuerdo, era un para conectarse a alguna cosa y ahora en cambio todo es web y todos son felices y, todos quieren ser más creativos y quieren hacer un poco lo que decía de la revisión del eh, internet también lo, lo descargué eh, sí, descargué de aquí los, los archivos y pues ahí lo, lo podemos revisar rapidito de pronto para, para chequear cómo, cómo está hecho una parte ¿sí? eh, este es el GitHub el que les decía, este es resclaro. le puse ResCloud porque consumo una... una se, se llama un API de, de Clark, Sí, que, que finalmente está ahí en tu web hay. Y este de conferencias, pues que finalmente lo que hace solo es una estructura parecida, Algo parecido a esto ¿no? que, que hay un y pues De detalles, ¿no? Ahí hace una conexión a base de datos y no así más. Bueno, por hacer referencia sí, rapidito eh, uh -huh. Este es el archivo de parámetros Como ven, este es el, lo que yo les decía, el XML de ¿no? Y aquí es donde se define. Bueno, en este caso no, como no estoy trabajando con una base de datos, pero aquí se pondría ¿cierto? el nombre de la base de datos, la cadena de conexión, lo típico. Igual, si es que fuera a configurarse alguna, alguna librería, eh, perdón para el se puede coger con GP. Aquí se configura, como no es complicado. Pues. Los del routing. Que les decía, aquí se define cómo vas a manejar el botón. En este caso, yo estoy diciendo que voy a en YML, pero por defecto, si se fijan, le voy a dar un salto. Eh, por defecto viene esto que te dice que trabajes con mutaciones. Entonces, ya es cada uno, o sea, cómo se, se acomode o como le gusta Entonces, Para mí es mucho más cómodo el, el trabajar con, con YML. Ah, aquí, bueno, la parte de servicios que son donde se define algunas config aquí es donde se configura finalmente también eh, los detalles de qué va de la mano el config va de la mano del parámetro donde se, se ponen los datos que, que va a consumir del parámetro, de este archivo al config eh, bueno bastante este es el código que levanta lo hace el consumo del, del web service. Entonces les voy a indicar cómo funciona el asunto. Entonces bueno, previamente yo ya instalé la ya instalé el bundle, ¿cierto? Entonces finalmente yo lo pongo aquí para utilizar en el de Google y el cliente. estos, van de clientes. Estos bundles por defecto, ¿no? Estos, do, estos dos y este hay que ver también la el, de Foundation. El, para que podamos utilizar eso en esta clase pero los que hacen la, el asunto el, los que facilitan el, el consumo que pues son estas dos, estos dos eh, librerías y cómo funciona, primero primera instancia eh, luego ya se llama la clase en este caso por método get con setPost o lo que fuera eh, ahí está el asunto se hace el decode Aquí se hace un, aquí se una validación, a ver si existen registros o no. Y finalmente lo que yo hago es aquí el envío del, eh, del, code, del código para que sea renderizado en esta, en este, con este nombre, con noticias. Eh, lo que yo les decía, este es el bundle, este es el controlador y esta es la vista. Siempre funciona así. Y se envía finalmente el parámetro que se quiere Entonces, en este caso... El, lo que va al fin de cuentas es a, a ir a, esto, a este lugar si se dan cuenta aquí dice home html dentro de la carpeta user que está aquí y aquí es la distribución con Twitter pues aquí se pone la imagen bueno porque tiene la imagen esa, esa API es media, media cargada y lo que me gustó yo lo tengo en India porque mal o bien por curioso y todo, te tienen informado. O sea, le actualizan diario. Entonces, está bien esa cosa. Eh, el, son los datos que tiene ya la, pues la, la, la API como tal. Solo voy llamando y voy dándole ya a O sea, eso sí, en el Twig es facilito. Eh, creo que este es... Ah, aquí está la iteración, porque son varias noticias. ¿sí? Incluso, bueno, en este caso yo solo muestro las 10, pero la... De hecho, la API puede tener una paginación y puede ir, pues, de largo el asunto. Algo más. Ah, ah bueno, otra cosa que les decía en, la, en el momento del HTTP. kernel Y aquí es donde se registran todos los, los Bounders. Sí. Está el de Twig, Security. Bueno, y todos los que, que vamos a utilizar. Y el que ya incluso el propio, ¿no? y a ver cuál más puede ser importante aquí porque eso podría ser acá abajo en cambio ya luego lo recojo al, al archivo eh, las noticias tienen pues varias y al final hay un detalle ¿sí? entonces por método GET se le puede recuperar aquí el ID y se le pasa como parámetro aquí para unir la, la cadena si le damos un salto nada más Solo se le... Se le pasa con parámetros finalmente Me la herí para que ya vea la noticia individual eh, El mismo proceso del anterior el de decode y finalmente... Mando. O sea, puede poner aquí si sí, el nombre que quieran Yo le puse como estándar Algunas noticias por plural, porque hay varias Y a esta noticia Y finalmente aquí ya se muestra en el detalle bueno, ahí se arma un poco. Aquí la verdad no le no me detuve tanto. Hay una. Hay una parte del API que viene allá en HTML. Entonces no le detuve ni nada, sino ahí lo boté en YouTube. Ahí está la, la, la noticia. Finalmente ¿cuál es el resultado de este. De esta, de este consumo es esto. Entonces. Ahí le puse. Está con gusto, chico, pero ya. <risa> aguanta, aguanta. Entonces, bueno, <risa> hay agua. Entonces, son noticias de acá. Como digo, es muy interesante eso porque eh, yo no lo iba a poner en línea, pero me gustó o sea, porque, De hecho, ahí están las noticias de acá de, de ese Y bueno, y el detalle, lo que les decía, o sea, saca, hace la, la nota del detalle, pero ahí está la, lo que habría que, por ejemplo, habría que mejorar es esta parte, o sea, depurarle esto porque está en HTML. Sí. Ah, y luego te o sea, Sí, ahí sí, eso no le vemos. Esto omito. Pero bueno, es más por, como, es más por ejemplo, más, más que cualquier cosa. Pero así se podría consumir una, una API expresa, o sea, sin problema. Recién yo una, había una una API grandota de Mogul, creo que se llama. Es un sitio de películas, de algunas cosas, etc. Y entonces ya se está consumiendo, ¿verdad? O sea, tienes todos esos registros y puedes hacer incluso una... De pronto está como una comunidad. O sea, porque tienes toda la información ahí. Igual en algún momento sacaron un concurso, me acuerdo, del, del municipio de Quito, que, que hacías con los APIs y pues ahí ellos te daban el, el API y ahí vos ves que, que, cómo le puedes dar la vuelta para que sea valioso para la ciudadanía. Entonces digo, o sea, ya teniendo la base ya pues más bien es tu creatividad lo que, lo que va por ahí es el asunto ese es el, el nuevo ejemplo y el otro se repiten algunas cosas co eh, pero unas eh, de pronto sí van a variar por ejemplo la carpeta Aquí sí ya se hace referencia a un a nombre un de una base de datos que, que está trabajando, porque este sí ya trabaja con Doctrine. Eh, la variante en el controlador es aquí el SQL, bueno, el DQL que se llama ¿no? con Doctrine, que se lo hace de esta manera. No sé si es familiar para ustedes. ¿no? Pero esto es lo que ya van a ver en cambio en Drupal, ¿no cierto? O sea, si ya estamos manejando Doctrine tarde o temprano o ya... Yo no, me he, visto, no he visto el código a fondo, no, no me he metido a, a ver los archivos. Pero si estás utilizando Doctrine en algún punto del camino, van a ver este tipo de, de sentencias. Sí. Uh, y es finalmente, si es que en algún punto ustedes han manejado SQL, ¿sí? no se parece. Hay cosas que al inicio... Cuando se pasan parámetros, bueno, esto es para paginación y mayor cosa no va Pero bueno, hay aquí, si se le pone un word, un word, un order, bueno, no el order se puede aquí, pero un where un condicional, alguna cosa, tienen que ir como parámetros. Se lo especifica aquí en, la, en el DQL, pero se le, el dato como tal se lo pone como un parámetro. Hay una función set parámetro. Sí. De ah. respecto a eso, disculpa que te interrumpa. Ah, okay. eh, Sí hubo una discusión en, en, en Drupal con respecto a si usar Drupal o no, porque en Drupal 7 lo que se implementó fue eh, un, um, un database API, entonces al final se prefirió usar el database API, no sé si se sigue en la discusión de si usar Drupal o no, pero o sea, básicamente la justificación por detrás era que eh, es un poco difícil leer en un en, la, en los sprints largos de las, de las sentencias de web eh, en cambio con este, este API, este API es un poco orientado a objetos y eh, hace las llamadas que sean un poco más... Eh, ¿se puede dividir por llamadas encadenadas al, al, al Quaid? Bueno, de hecho el Doctrine como, o sea, como concepto es un ORM o sea, es, ya lo, le, ve a la, le lee a la base de datos como un objeto también vale. Ah, bueno, okay, pero puede ser. Lo, lo que yo sí vi, y eso sí está en la documentación actual, es que está como una de las librerías. Sí. Ahora sí, no sé. Pero si te dan esa opción, pues ahí sí a cada uno. Es este sí. tipo de, de acá. O sea, si te gusta, utiliza esa parte, si no, pues la otro, el otro lado. Pero ahí sí ya es... Hay, hay que luchar. <risa> Por ejemplo, un formulario aquí. Eh, ya para hacer el post como tal, se sí. instancia el formulario. Eh, se lo manda en, previamente en este, esta es una, una clase que es de, del form ya le, a ver, ya le voy a abrir y finalmente lo otro que ya se ejecuta o sea, si cumple la condición si ya se hizo el submit entra acá hace esta nota y el flush que es el que finalmente guarda en la base de datos um, bueno y aquí es una ¿no? de las zones condicionales que saca un mensaje de si es que está la conferencia no está en este caso ¿no? y al final lo que se hace es si este que efectivamente se guarda la conferencia va vale listado si no no se registró si van y ven documentación y todo el asunto de cómo manejar un foro en, en ¿cómo se llama symphony es de esta, de esta forma más o menos pero muy parecido eh, el forum es así cada componente que se, tiene, que se utilice en el form hay que tomar la librería. O sea, si quiero utilizar un tipo de texto, un textaria, un Submit, cada cosa. ¿no? Eso sí es medio pesado. Pero ya luego, ya, ya ahí, como que está. Eh, si se le quiere, si, si quiere, se puede trabajar de dos formas. Uno se puede trabajar directamente desde aquí y a ponerle si es requerido o no esas validaciones, ¿sí, ¿cierto? ¿sí, ¿sí? Y también la, la, las clases, ponerle al. A la... o si no se puede hacer en el twig en twig se pone form.widget el campo el nombre del campo por ejemplo form.widget nombre y ahí se le da pues la estructura y se le da la web el y este bueno es el listado de conferencias que te pueden bueno, poner en algún momento si se guardó te da una distribución sí. y lo que hace es algo así y por el evento mostrar la jornada cuánto va a durar y bueno, ese es rapidito, malo, bien el código lo que hace. Y para terminar esto simplemente con unas conclusiones que, que no vale la pena decir. Con conclusiones debemos estar preparados para el cambio. Sí, finalmente creo que esa es la mayor, la mayor preocupación que puede ser al inicio. Sí. Eh, que Symfony y las, las librerías que se está utilizando son herramientas probadas que funcionan en proyectos grandes, bastante importantes herramientas es que tienen una comunidad que hace seguimiento, mejor y mantenimiento de las mismas. O sea, Detrás de Symfony, así como de Drupal, hay un montón de gente. Entonces vale la pena trabajar de la mano. Y nosotros hemos beneficiado participar de las mismas, como estamos haciendo ahora. La agilidad para desarrollar eh, y uso de buenas prácticas que se ve en cada uno de, las, de los desarrollos que puesto en El cambio no es drástico, lo están haciendo parcialmente y al momento hay una de, y hay, no hay una definición clara de si se migrará en su totalidad. Es decir, eh, creo que esta parte es buena, ¿no? no es drástico, no es que te botaron todo el cambio, boten a todo un lado de Drupal como conocías sino paulatinamente y, y haciendo un pro, poco prueba también. Y pues lógicamente luego se verá si es que van a cambiar la totalidad o, o una parte. Y la otra es que otros proyectos grandes también están haciendo lo mismo, como Jomla, como decía Label, como Prestashop, a ver si también tiene varios componentes ¿no? de, de Symfony. En todo caso, si es que les queda si alguna duda o no se venía a preguntar o se les ocurre algo en la presentación, está mi blog de Twitter, Juanito quizá el sitio es la que va a montar, el club está ahí, ahí lado, por ahí, está Juanito Urquiza, regado <risa> por, por ahí. Entonces, cualquier cosa estoy a las órdenes y que pues, si hay algún alguna asunto en el que podamos trabajar, con gusto, conversamos. Sí. Muchas el... Pues espero que les haya servido.